Descontento ha traído consigo el aumento de los precios de los combustibles. Uno de los sectores que de forma directa es afectado es el transporte. Miembros de la directiva del Sindicato de la Ruta San Francisco-Santo Domingo dicen el alza de los pasajes es una posibilidad. Afirman estarían dispuesto a paralizar trabajos en busca de la disminución en los combustibles. Él quiere que ponga una cosa normal primero, que diga yo vamos a poner esto normal, ...a tal precio, así, así el dueño del guagua, dice, el de guagua de vehículos, vehículo... ...dice vamos a, a bajarle un precio ya porque ya está no ...pero no hagamos nada con bajarle 5 pesos hoy... ...y el sábado subirlo otra vez a va, el va, va, va, ...es un relajo que tiene con eso... Todos los fines de semana suma ese combustible... ...ahora nos notado unos 180 con 20 centavos... Claro que sí, bastante pérdida de combustible. Un, un autobús te gasta 2.000 y 1.500 pesos más de combustible, cada vez que se sube combustible. Pero por ahora no tenemos pensado subir el pasaje. El pasaje se ha mantenido aquí 2.50 en Santo Domingo y 1.60 abonado. Postura que también es compartida por el secretario general del sindicato de camiones y furgones de San Francisco de Macorís, Martín Marcelo, quien explicó que debido a las alzas, las ganancias que obtienen en el transporte es mínima. Pero fenatrado anunció que si no había solución iban a seguir los paros escalonados hasta buscarle la solución y si no se le encontraba la solución pues se iba a hacer un paro definitivo de parar. Eh, el último consejo de camioneros que hubo, yo no pude participar y mandé a los muchachos y lo que ellos me informaron es que se le está buscando la vuelta, están conversando, el presidente de FENATRADO se ha reunido con el Industria y Comercio, se ha reunido con eh, el empresariado, porque esto de los combustibles no solo nos afecta a nosotros los camioneros, afecta a la población entera. Joan